...y me acuerdo del primer día. Mejor momento y mejor recuerdo de, del Consejo de Provincial, Provincial de oscar oh, Es que todo lo que recuerdo es bueno. No sé. Cuando hacíamos actividades de ocio y tiempo libre... Pues ...muchas actividades ¿no? que, que hemos hecho pues, con los compañeros. Me acuerdo perfectamente que en Lomo Viejo había una asociación juvenil... ...que nos llamó a la Asociación Juvenil Amadís para que les echáramos una mano a unas navidades que querían juntar a todo el pueblo y hacer una dinámica. Y fue muy emotivo pues, recibir todo el cariño de, de aquella gente. Jo, yo recuerdo con mucho cariño y con, y con mucha emoción los primeros, los primeros los encuentros. Bueno, yo es que cuando pienso en el Consejo Provincial para mí es pensar en, en encuentros. Por destacar, yo creo que los encuentros que hacíamos, cuando tenía los 15 16 años, aquellos encuentros que hacíamos con otras asociaciones ha elaborar el futuro del Consejo en eso desde esos encuentros de nos íbamos ahí a abejar y nos íbamos y, y, y estábamos toda la noche por ahí y a la mañana siguiente a las nueve de la mañana estábamos allí debati debatiendo sobre el proyecto europeo de no sé qué pero allí estábamos ¿eh? o la asamblea había que votar y estábamos todos con la leña puesta pero ahí, rebatiendo y, y comisión y no sé qué, preparando mil cosas. Ah. A Rafa yo creo que no lo veo desde el año 98. Y yo y no lo no veo igual. <risa> pues un día que me llamó Iván García, de Juventudes Socialistas, que era por entonces alcalde de Babón, me ofreció la oportunidad de dar el pregón de, de las fiestas de su pueblo. Llevó bastantes días el tratar de elaborar un pregón que yo no tenía pues, ni idea de de cómo hacerlo. No es porque lo diera yo, pero bueno, me presentaron bastante. Muy agradable. La asamblea del consejo se realizó allí en Medina seco Dormimos en un sitio genial, que era el convento de las monjas de las Claras, en las celdas donde ellas vivían antes, con sus crucifijos y todas sus cosas. Fue la primera vez que cogí mi el 5 y me salí a patear la provincia. La gente se lo pasó genial. Por la noche estuvimos toda la noche juntos por ahí de fiesta, muchas horas. Y a la mañana siguiente, otra vez, tuvimos las elecciones. ¿Qué me ha aportado el Consejo Provincial? Lo primero es una familia, porque a mi marido le conocía a raíz del Consejo Provincial. Aprendes un poco a manejarte con papeleos, lo que es la administración, lo que no, bueno, pues todos. Me ha aportado en dos materias, digamos, personalmente y laboralmente. Conocer entidades que hacen diferentes trabajos. A nosotros nos aportó... Pues una, una expansión pues a nivel de, de ideas. ¿no? Y luego conocer también muchos lugares, pues la provincia de Valladolid, conocer casi cada rincón, a nivel de Castilla y León también. con unas vivencias inolvidables. Un crecimiento a nivel asociativo bestial y a nivel personal evidentemente. La carrera de la vida ha sido lo que es el Consejo Provincial. Y luego también pues las actividades y de hecho muchas cosas que posteriormente he hecho profesionalmente o sea, se han llevado al consejo. Una visión de, a lo mejor del mundo, ¿no? De, de, de cómo se pueden hacer cosas trabajando todos juntos. Una forma de entender el mundo, muy distinta a la que tenía. Me ha quitado la timidez, eh, ha hecho que desarrolle todo este tipo de inquietudes y sobre todo seguridad hacia, hacia mí. Entonces descubrías que había la gente con las mismas inquietudes que tú, unos pueblos más allá. Porque yo sí que estaba metido en el mundo asociativo y con ganas, en el consejo y tal, pero luego el resto de gente estaban como muy en el pueblo, con sus cosas de la asociación y tal, y salir y ver que, que había otra gente en otros sitios haciendo miles de cosas. Pues eso, la, la gente que, con la que tienes muchas cosas en común, que en el día a día no te puedes encontrar. y Que pensábamos que estábamos en una isla cada y entonces descubrías que había más islas como la tuya. Es que hemos representado al Consejo en, y luego pues todos los cargos que hemos tenido, que a mí ya se me lo Sí. Menos presidente y tesorero, yo creo que he sido de todo. Y luego he sido técnico también. Y además que a través de la unión podíamos reivindicarnos como, como el colectivo juvenil del medio rural. En Medina del Campo la primera feria de juventud estábamos nosotros en el stand, que Nos tocó hasta barrerlo. Es muy importante también que te pongan cara, ¿sabes? Si bien ah, al principio eh, cuesta mucho, pero luego, a la larga, te acaban poniendo cara y... La experiencia es mucho, porque yo... Te acabas Estuve dos años, y en esos dos años no nos dio tiempo un poco a soltarnos con, con diputación. La primera toma de contacto fue todo a raíz de diputación de sí, de Luis Barriga tiene, tiene una labor fundamental sí, sí, podía no haberse mucho. complicado la vida no no haberse com y nosotros vida también pero ahora mismo eso no es algo que no, no. <risa> es algo que le podemos agradecer a él y a toda la gente claro. que trabajaba con él. Hemos gastado de la mejor manera posible un montón de fines de semana de nuestra, de nuestra juventud construimos un consejo pero construimos, construimos una amistad ¿Sabes una cosa que me aportó el consejo también que no me había acordado. ¿Cuál? Mi número de teléfono. <risa> Era muy bonito el número de teléfono, yo me salí el consejo y me lo llevé. <risa> ¿Qué hemos aportado? Difícil. Pues es una pregunta difícil, la verdad. hemos aportado mucho tiempo, muchas ganas, mucha ilusión, que yo creo que eso lo ha aportado todo el mundo. Yo creo que como persona, sobre todo mucha ilusión. La presidencia en un momento en el que nadie quería estar. Y yo lo que he intentado es, sobre todo, que la gente estuviera en contacto, que se relacionara, Hemos representado a la juventud de la provincia de Valladolid en muchísimas ocasiones. Y luego como asociación nosotros aportábamos nuestro dinamismo. Nosotros teníamos un dinamismo en su momento muy bueno, teníamos un bagaje de actividades muy buenas y queríamos aportar ese dinamismo a un consejo. Se aportó un espíritu para hacer, para hacer cosas juntos. Esa es la clave. Que esa es la clave, ¿no? Hacer sí. cosas juntos. Y trabajo y esfuerzo y tal por otro. Sí. Hemos sido el interlocutor válido de la Juventud de Valladolid en muchísimas reuniones. Se aportó en tener cierta, cierta representatividad frente, frente a las administraciones, porque además éramos entidades juveniles muy dispersas. El, el convencer un poco a la gente, a los, siempre es un trabajo casi un poco arduo el tema de buscar nueva gente que entre en el Consejo Provincial, pero bueno. Pues... Ha sido poner en contacto con... A la gente. Porque... Hemos hecho que nos vean con mucho cariño sí. en la administración, que es muy importante, ¿eh? porque no siempre se consigue. Eh, aportamos una forma de hacer cosas. Eh, Lancé un poco a la aventura. Pues darle continuidad con tu puesto sí. al consejo es muy importante, porque si no hubiera caído. Y o sea, sí, los más que importarte. era recorte tras recorte. Sí, y no fueron años buenos. Después no. vino el, el local, cuando tuvimos que dejar... La calle Perú. La visión de innovación, de cambio tecnológico, de. avances, de cambiar, de modificar ahora el modo de funcionamiento. Porque ahora mismo estamos en la era de la comunicación, pero antes. Sí, yo. No había. Fíjate que siempre estábamos hablando de, de cómo interconectar, cómo tener el, que tuviéramos conexión con en el tiempo real. Y ahora. Y ahora la <risa> tenemos y. Ahora la tienen hay... directamente. Eso, sí, sí. Cuando la dijo a mi hija que el primer teléfono móvil lo tuve con 26 años y que era un ladrillo así, con una, con una antena, alucina. No, Se claro. piensa que era con, con los dinosaurios. Sí. <risa> entré con 26 años. Y entré 26 años, pero súper empujado. O sea, yo no conocía este mundillo. También es complicado, porque cómo te vas a, a poner, eh, a entrar en cargos de, de responsabilidad cuando tu padre, ...se ha negado siempre a ser presidente de la comunidad de vecinos, o sea también... Para ...nuestro menú era paella y pollo, siempre... ...asamblea, paella y pollo, no había otra posibilidad... Ahora mismo los jóvenes del medio rural que se asociaran y que pertenecieran a entidades juveniles, culturales y, a, y de paso al Consejo Provincial. ¿por qué recomendar en las asociaciones juveniles, en definitiva? Lo están haciendo, no al Consejo, pero lo están haciendo cantidad de cosas. Con todo el mundo, o casi todo el mundo, y vuelvo otra vez al tema de las redes sociales, tiene Facebook. Y el Facebook seguro que pertenece a, a cuatro o cinco grupos a poco. Y algunos de ellos son de actividades, son de hacer cosas. Es un sitio donde quedan para hacer cosas. Al fin y al cabo una asociación que es un grupo de más o menos organizado, eh, que quedan para hacer cosas. De una manera más impersonal, digamos, va a ser el, el Facebook y de una manera más personal y más de tú a tú va a ser una asociación. Porque ahora mismo en este mundo global se está volviendo todo muy impersonal. Puedes conocer diferentes puntos de vista de esas inquietudes, o sea, enfocarlo de otra forma, básicamente porque se lo van a pasar bien. Nosotros gestamos amistad, una amistad física, una amistad real. Eh, gestamos una manera de hacer cosas y gestamos eh, el trabajo a través de la unión. La motivación asociativa en esta historia tiene que tener un punto egoísta. Tiene que tener un punto de que hacer algo que a ti te apetezca hacer y que te guste hacer. Una cosa pues, impuesta, algo que no te llame la atención, no funciona, evidentemente. Si ganas tú, te engancha. Tienen que sembrar niños participativos para que participar lo vean como algo natural. Un niño que nunca ha participado no va a ser un joven participativo. ¿Se lo, puedo, se lo podemos recomendar a las personas tímidas, por ejemplo. El... ¿De qué manera puedo aprender a hablar en el público? Pues métete en una asociación o métete en un consejo. Tienen que buscar un fin común. Es como una peña. una ah, peña, porque se junta juntado un grupo de una peña? Porque entre todos el grupo hace que las cosas sean más fáciles y, y disfrutes más y te lo pases mejor y puedas eh, comprar una cena para todo el mundo entre todos y pagar un local entre todos. Pues esto es una solución de otra manera, es eso. Que además de eso vayas a aprender mucho te vaya a aportar muchas cosas, vayas a poder eh, colaborar con otros jóvenes de la provincia, etc. Eh, yo creo que eso, desde el punto de vista de un joven que quiere meterse en, una, en este mundo, eh, al principio es un poco secundario. O sea, lo, lo importante es que es una actividad que le va a llenar su tiempo libre, que se lo va a pasar muy bien, que va a conocer gente, que va pues, eh, pues, eh, a aprender cosas, que va a ver otros pueblos, va a ver otras realidades, etc. Yo, yo creo que es un poco eso, ¿no? No tener miedo, de... porque la palabra asociación, el tema hacer papeles, pedir subvenciones, tal, pues gente que no lo conoce le puede dar miedo, pero que es muy sencillo y, y al final es eso, juntarte con un grupo de amigos, hacer lo que a ti te gusta y no tienes que tener miedo de papeleos y de nada, porque eso va rodado y además hay muchísima gente que te, que te puede ayudar. Espabilas y sobre todo te pones eh, a prueba uno se pone a prueba uno, uno mismo. Lo importante es eso, pues que te um, juntes con tu grupo y verás que um, haciendo una asociación o formando parte de un grupo más formal pues tienes más facilidades para hacer las actividades que, que a ti te gustan. Efectivamente. El, el currículum en su momento, cuando buscabas trabajo, pertenecer a una asociación o un consejo a la juventud, yo lo ponía porque pensaba que era un valor, y es verdad que es un valor. Sí, porque al fin y, o sea, y al cabo valor... estás gestionando eh, equipos, estás eh, gestionando también eh, partidas presupuestarias con todo lo que conlleva. En el caso del consejo, eh, sí, diriges una organización, que, claro, tienes una estructura, tienes un trabajador, que es, es mucha responsabilidad también. Tienes empleados a tu cargo, o sabes ah, lo que tienes que hacer. Sí, sí, sí. Eh, que existen asociaciones y movimiento asociativo que peleamos y luchamos por el medio rural y no somos políticos. En una sola frase, no la frase ¿no? lo que significa el Consejo Provincial de la Juventud de Valladolid. Un punto de encuentro donde las posibilidades son limitadas.